Adiós, Juicy Fields. Juicy Fields es uno de los mayores sponsors de los últimos años y se acaba de demostrar. Han empezado el Exit Scam bloqueando retiros. El clásico final de los ponzi. Y yo avisé en mi canal de YouTube, pero como pasa siempre que destapo ponzis, me atacaron muchísimo. Que si no tenían ni idea que con este me iba a confundir, y bueno, el tiempo ha vuelto a darme la razón. Y a partir de ahora os digo lo que va a pasar. Jesse Fields intentará decir que no pasa nada, que todo está bien, que es un problema temporal, que no hagáis caso a quien habla mal del negocio. Todo para que no cunda el pánico y les dé tiempo a irse poco a poco. Los que están dentro y no pueden sacar su dinero, no les va a quedar otra que esperar. Entre toda esa gente saldrán algunos fanáticos que no quieren aceptar la realidad. Esos me volverán a atacar. Esto es tal cual lo que va a pasar porque lo he visto muchísimas veces en todo el tiempo que llevo desmontando poncís pero la realidad es que no volverá a la normalidad y si pasara en el mejor de los casos ya nadie se fiaría de este pseudo negocio y ese sería el fin puesto que este tipo de negocios depende constantemente de la gente que va entrando así que